Siempre he tenido la, los mismos profesionales, que yo no, no he ido cambiando. Yo cuando vine aquí sabía dónde venía porque mi dentista me lo recomendó. No me recomendó eh, eh, Ortiz Digón, pero bueno, eh, gente similar. Iba a cambiar mi vida y efectivamente así ha sido. Llegó un momento que estaba ya con aparatos mal, que cada dos por tres había un problema y que había un problema de base. y y era en el único sitio donde podría resolverlo. Mira, lo primero que me hicieron fue una desinfección bacteriana que bueno, ya fue ya el sumum para mí, porque ya dije, ojo, pues eh, si tengo buena sensación en la boca, porque yo siempre había sentido una sensación como de siempre, de toda la vida, como dolorida, sensaciones de frío-calor, calor-frío y demás. Y luego pues ya me explicaron que, que había una cosa bastante seria y me lo explicaron muy bien y, y bueno, pues adelante. Para mí es otra vida. Yo pienso que la boca y los pies son papeles muy importantes porque pues al final es con lo que vives. Tienes que comer, eh, la sensación de poder morder, que yo nunca la había sentido muy bien. Porque cuando mordía de un lado, luego del otro no mordía porque me dolía. o eh, Las limpiezas eran pesadas porque siempre me hacía daño, me sangraban. Entonces la sensación ha sido fantástica y después del de primer, primer tratamiento ya fue fantástico. Destaco sobre todo mmm, la profesionalidad y la amabilidad y el, el saber estar de, de todo el personal. El espacio por supuesto es fantástico y la atención generalizada. La sensación de haberme encontrado en un sitio en el que pues me han quitado el miedo el primer día. Ya no lo he vuelto a tener, me he sentido muy a gusto, pero muy a gusto pues ya te digo, porque a, a todas las personas con las que he tratado son gente muy agradable, gente muy joven, muy preparada, y al final eso se palpa. A, todo lo, a todos los niveles, a nivel personal como a nivel profesional.